Eh, a partir de este año hay una nueva actividad destinada para los estudiantes que se llama Ritmos Latinos, donde todos los martes y jueves viene un profesor que es alumno también de la facultad y bueno, y lo que hacen es bailar, ¿sí? Entonces todos los martes y jueves a las 20 horas, tanto alumnos como docentes, como no docentes, eh, todos los claustros, digamos, se reúnen a, a bailar y, y distenderse un poco. Surgió una inquietud de hacer algo para, para los alumnos por el tema del estrés que sufrimos a veces por estudiar. Yo soy estudiante de esta, de esta casa y bueno, entonces surgió eh, hacer un proyecto para eh, nivelar nuestra salud también, que el estrés que pasamos estudiando, rindiendo, cursando, entonces fue, era una herramienta para eso. Y después se fue sumando gente de la comunidad que toma esta actividad como lo que es una actividad más allá de que es baile, es una actividad de salud mental porque uno viene a desestresarse a pasar una hora libre y volver renovado así vamos adelante 4, después el el es es para cada lado, 4 llevo hasta la y ahí 3 Ahí. Y a 1, 2, 3. Bien. nada más, una parada. Solo voy a simplificar. Además, yo soy estudiante. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en enfermería y licenciatura en instrumentación quirúrgica. Así que estamos ahí. Por eso, con más razón, tengo más compromiso a trabajar con los chicos de la agrupación. Para mí es un placer trabajar en mi casa, porque esta es como mi casa. Era algo como pendiente. Y se me logró, así que feliz. What's going on?